Buenas noches, potenciales divulgadores de virus Me presento, soy una humilde trabajadora del capital ajeno Atrapada en un tiempo y espacio incierto Mucho antes que todos ustedes Desde aquí les vengo a ofrecer este producto único e inigualable Algo que en su temporalidad, pero no en la mía Hace menos de un mes habría creído que no podía existir Adentro de esta misteriosa cajita blanca Le traigo un objeto que minuto a minuto se torna cada vez más preciado Preciado como ese último momento de ese empleo no deseado Preciado como la libertad de una cintura ancha Adentro de un pantalón cada vez más estrecho O preciado como ese anillo que tanto ansía ese pequeño ser bipolar A ver Dentro de esta misteriosa cajita blanca se encuentra... ¡Efectivamente! ¡Adivinó! Es un hermoso, espectacular y nunca bien ponderado papel higiénico reutilizable. Verá, usted lo usa, le da una ligera lavadita y con secarlo unos minutitos al sol ya está listo para su próxima deposición. <risa> con este producto usted puede liberarse de aunque sea la mitad de los problemas de este ciberneo apocalipsis ¿qué está esperando? contácteme ahora mismo por privado porque por la módica suma de 71 circontinuos, usted puede llevarse este inigualable y necesario producto ¿qué está esperando? ¡adificar! ¡que se acabe!